Y en Madrid, la mala calidad del aire ha llevado al ayuntamiento a continuar con las medidas de restricción del tráfico en el centro de la capital. Radio Reloj 6, 15 minutos. Transmite Radio Reloj desde La Habana, Cuba. Son las 8 y 20, las 7 y 20 en canal. La pobreza energética sigue siendo un problema para más de... A continuación los titulares. Por un mundo en paz, solidaridad y transformación. Cuba. Un país bloqueado por Estados Unidos y capaz de formar personal de la salud. Abierto por la venta de 5.000 viviendas de alquiler social Fondos buitre durante los gobiernos del país. El de basta el racismo recordaron también a las víctimas del año pasado. Agradecer a los profesores su dedicación durante el día de la rebeldía nacional. Love to be trusted, won't be. We'll be